Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio Y en esta ocasión, como cada miércoles, vengo a hablar de un nuevo estreno de Warif, la serie de Marvel Studios Que está disponible en Disney Plus Que me está gustando mucho, la verdad, ya lo dije, pero es una serie que me tiene muy muy enganchado Y mientras van pasando los episodios, la verdad que me interesa más saber a dónde va a ir todo esto Porque hay expectativa por el episodio final, ya que parece ser que muchas de estas historias se van a volver a cruzar de alguna manera en el final, ya sea con las mismas historias o con los personajes. De hecho, tuvimos un avance de mitad de temporada, que generalmente pasa en las series, y bueno, vimos algunas escenas nuevas, pero por ejemplo vimos al Doctor Strange Supremo. Yo no lo llamé Doctor Strange Supremo en su episodio, por alguna razón, de hecho en créditos y en lugares donde aparecía el elenco, no había mención a Doctor Strange Supremo, como el Doctor Strange eh, maligno, digamos, que vimos eh, en ese episodio, alternativo, porque no, no me gusta llamarlo maligno, pero bueno, mucha gente lo llama Doctor Strange Supremo, por ahí, no sé, hay alguna información de la que me perdí. Pero bueno, eh, ese Doctor Strange lo vimos en este avance con Party Thor, que es una versión alternativa de Thor que todavía no vimos, va a venir en los próximos episodios. Y bueno, les había comentado creo en el episodio de Doctor Strange que parecía que este personaje iba a volver, como también Techala como Star-Lord, más que nada porque se sabía que Chadwick Boseman prestó su voz para más episodios, no solamente para el episodio en el que él representa a T'Challa como Star-Lord, así que bueno, tuvimos algunas escenas nuevas y parece ser que algunos personajes van a volver y no solamente eso, sino que las historias se van a cruzar, así que Expectativa, más que nada, porque hay ganas de ver qué es lo que. qué es lo que va a pasar con esta serie. Porque parecen historias sueltas, autoconclusivas. Pero que en algún momento se van a terminar cruzando. Por alguna razón. En este episodio de What If llamado. Y si Killmonger rescatara a Tony Starr. Tenemos justamente esta situación. del secuestro de Tony. que vimos en la primera película de Iron Man. Pero con el cambio justamente en este universo, de que a Tony lo salvan y lo salva Killmonger, este personaje, este villano que vimos en la primera película de Black Panther. Antes de empezar a hablar de este episodio, quiero hacer una corrección del episodio anterior, el episodio de los zombies, que si no lo escucharon lo pueden ir a escuchar, en donde dije que el transporte que utilizaban Bruce, Peter, ...y los sobrevivientes de, de ese episodio. No lo voy a decir específicamente porque sería spoiler si no vieron ese episodio. Dije que el transporte era un Quinjet, el conocido Quinjet que vimos en todas las películas del MCU, en casi todas. Al menos en las que aparecen los Avengers. Pero no, era un Quadjet. Y se preguntarán, ¿cuál es la diferencia? no El Quadjet es, digamos, una previa del Quinjet, un primer modelo... Y sí lo vimos en el MCU, lo vimos específicamente en la película de Capitana Marvel, que es como el Quinjet, pero más robusto, como más grande. Y bueno, en el MCU, en el live action, digamos, lo vimos en esa película, en la película protagonizada por Brie Larson. Y, y bueno, era ese pequeño detalle, no es específicamente un Quinjet, sino que es el Quadjet, que después terminaría pasando a ser un Quinjet. Y también me olvidé de mencionar al elenco Que siempre lo hago en los episodios de What If Y no lo hice con el de los zombies Así que lo voy a mencionar ahora Para cumplir más que nada Porque encima ya había terminado de editar Y noté ese, ese detalle Y bueno, eh, hay que nombrarlos porque además Es uno de los episodios en los que más voces originales tuvimos Así que vale la pena Jeffrey Wright, como siempre, El Vigilante, Matt Ruffalo, como Bruce Banner, Chadwick Boseman, como T'Challa, Paul Bettany, como Vision, Sebastian Stan, como Bucky Barnes, Evangeline Lilly, como Hob Van Dyne, Paul Rudd, como Scott Lang, John Favreau, como Happy Hogan, Danai Gurira, como Okoye, Emily Van Camp como Sharon Carter, David, Das como Kurt, Tom Bogan Lawlor, como Ebony Maw, y tenemos las únicas voces que no son las originales de los personajes en el MCU, Hudson Thames, como Peter Parker, y Josh Keaton como Steve Rogers, que también lo había interpretado en el episodio de Peggy Carter. Me sorprende muchísimo, esto lo quiero aclarar ya que nombré a, a estos dos actores de voz, me sorprende muchísimo el parecido con las voces originales, y lo quiero mencionar específicamente porque en este episodio de Killmonger, pasa de nuevo, con Tony. O sea, es impresionante, pero realmente impresionante, el parecido. Es increíble. O sea, incluso me pasó en el de los zombies, comento esto y ya empiezo con, con el episodio, pensaba que era Tom Holland. Y después me enteré, después del episodio me enteré que, que no era Tom Holland. La verdad que, magnífico el laburo para encontrar a personas con la voz idéntica al personaje que tienen que representar me encanta, me encanta bueno, ahora sí el episodio sobre Killmonger que la verdad me sorprendió o sea no se mete entre mis favoritos, veníamos teniendo episodios muy buenos muy buenos, el de otro Strange el de los zombies que me gustaron mucho sigue siendo mi favorito, lo repito el de Techala, como Star Lord, pero el de Doctor Strange y el de los zombies se pusieron ahí arriba, cabeza a cabeza. Y, y bueno, veníamos muy bien, veníamos con episodios muy buenos. Y este no es tan bueno como los que acabo de nombrar, al menos mis favoritos dentro de lo que está haciendo What If. Pero me gustó, qué sé yo. A ver, me gusta en general esta idea de alternar todo lo que ya conocimos en el MCU, que por ahí sigo sosteniendo que el episodio más flojo en ese sentido es el de Peggy Carter, porque no cambian tantas cosas, o sea, el villano sigue siendo el mismo, la historia sigue siendo la misma, es como que no cambia demasiado, y el resto de los episodios sí cambian muchas cosas, incluso cambian los villanos en, en algunos casos, y, y la verdad que me está gustando, o sea me gusta que se respete esa esencia del Warif que básicamente es cambiar muchas cosas y no solamente hacer lo mismo pero con otro personaje y nada me, me, me gusta porque acá incluso tenemos un cambio hasta en la línea temporal diría porque lo que vimos en el MCU en cierto punto pasa mucho antes entonces está bueno o sea, a mí me, me copó bastante. Y bueno, es otro episodio que termina abierto. A ver, después de lo que pasó con el episodio de los zombies... Que me di cuenta de que ese episodio claramente daba para una segunda parte. Yo creo que comenté en ese momento en el podcast... Que era el único hasta el momento que digamos, dejaba la puerta abierta para seguir. Y bueno, después había notado que los demás episodios, o la gran mayoría ahora no recuerdo bien, pero sí la gran mayoría, también dejaban un poco la puerta abierta para seguir. Pero creo que en el de zombies se evidenciaba más porque la historia ni siquiera terminaba. O sea, al menos en alguno de los otros episodios que dejaban un poco la puerta abierta, por ejemplo el de Peggy Carter, la historia sí había terminado. Solamente te daban como ese cliffhanger para seguir un poquito más, pero bueno, la historia en sí de ese episodio había terminado. Eh... Y sí, o sea, generalmente estos episodios están terminando, algunos su historia en general la termina, pero te dejan como ese ganchito para poder seguir un poquito más, y acá pasa de nuevo. Y bueno, por eso lo que decía al principio de hay que ver qué pasa al final, porque parece que van a seguir un poco estas historias, y estaría bueno ver cómo es que pueden llegar a enlazar todo esto. Este episodio me gustó. No me voló la cabeza, no es uno de mis favoritos, pero estuvo bien, estuvo entretenido, estuvo bueno. Buenas escenas de acción, ya voy a comentar eso. Unos momentos que ya también los voy a mencionar porque van con los spoilers, pero la verdad que, no sé, me cuesta llorar. Soy una persona que no tiene la lágrima fácil, pero si fuera de lágrima fácil la verdad que me hubiera alargado llorar porque... Un par de momentos son increíbles. Increíbles. Me saco el sombrero. No sé si. Hay uno que no sé si fue a propósito. Ya voy a hablar de eso. Parece que sí. O sea, al menos eso parece. Porque es como muy a propósito. O sea. Ya lo voy a mencionar. Ya lo voy a mencionar en spoilers. Otro no, otro. Va bastante bien con la historia. Pero. En general. Me, me gustó. Killmonger, de hecho. Es uno de los mejores villanos del MCU y verlo en esta faceta eh, no cambia tanto no quiero spoilear. pero a ver es un poco más de este personaje que solamente vimos en una película y que está bueno, o sea, estuvo bueno verlo así digamos, estuvo bueno ver esta historia, al menos a mí me gustó por ese lado siento que es una historia igualmente bastante simple como que no agrega mucho no está tan, digamos, cargada de cosas como pudo haber pasado con Doctor Strange o con los zombies. Que lo sentí como episodios más nutridos. Así que, al menos, siento que fue un episodio bastante, eh, no diría tranquilo, pero como que no se fue mucho por las ramas y todo eso. Entonces, eh, un episodio correcto. O sea, me gustó, estuvo bien, pero tampoco una maravilla y, y creo que esto de poder explorar un poquito más lo que es Wakanda el personaje de Killmonger y además toda la situación del que hubiese pasado sí me, me copó bastante, así que es un buen episodio y, y me gusta, me sigue gustando mucho que Watu aparezca cada vez un poco más yo siento que Watu en cualquier momento se tira de cabeza, eh o sea, ya pasó un poco con, con Doctor Strange, pero acá me parece que ya en, cual, en uno de estos episodios se mete. O sea, está ahí agazapado, cada vez aparece más. En un momento la cabeza de Watu va a, a ocupar toda la pantalla ya. En varios momento se mete de cabeza, de palomita, y, che, ahí, mete la mano, porque lo veo, está, está agazapado. Ahí Jeffrey Wright dice, mmm, quiero un poquito más, un poquito más. Así que nada, quiero... El final para mí va a ser una locura de esta serie, estoy teniendo muchas expectativas, siento que es un poco malo porque a veces subir las expectativas puede ser peligroso, te podés caer desde muy alto, pero nada, eh, siento que, que va a estar bueno el final de, de esta temporada en esta serie. Ahora sí, me voy a meter con spoilers, así que si no vieron este episodio vayan a verlo. Si no les interesan los spoilers pueden quedarse, no hay problema, pero yo voy a empezar a tirar con muchos detalles, así que arranco. El episodio empieza con la escena de Tony yendo a Afganistán, la escena que ya vimos en la primera película de Iron Man, la primera película del MCU, de hecho. Todo transcurre igual, idéntico, acá es donde me saco el sombrero otra vez, ¿sí? Porque a esto me refería con el tema de las voces, la verdad que la persona que interpreta a Tony Stark, que ya la voy a decir, esta vez al final no me quiero olvidar de nombrar al el elenco. Dejé de nombrarlo al principio porque una vez o un par de veces nombré el elenco al principio, pero por temas de spoilers y eso no quiero nombrar a ningún personaje que por ahí no se esperan eh, ver en el episodio, así que lo dejo para los spoilers por eso la última vez me olvidé, así que nada, espero no olvidarme esta vez, lo tengo acá, ahí apuntado para decirlo, el actor que le dio la voz a Tony Starr es Mick Wingert la verdad que, no sé, me, me saco el sombrero de vuelta otra vez, ya como 3-4 veces que me saco el sombrero, pero es increíble, o sea, es idéntica la voz, la verdad que es idéntica y nada, está muy bien ese detalle de intentar igualar las voces de los personajes que, no tienen las voces originales, y es, es muy bueno, la verdad que es muy bueno. Tenemos todo este momento idéntico, idéntico, idéntico, pero la diferencia es que en vez de que este misil detone cerca de Tony Stark, causando todo lo que ya vimos, la captura de Tony por los 10 Anillos, y que dentro de esa cueva él se termine transformando en Iron Man, además de que no solamente nace Iron Man, sino de que la conciencia de Tony cambia. O sea, da un giro completamente y Tony deja de vender armas para dedicarse a otra cosa. Todo eso no pasa porque en ese momento aparece Killmonger, agarra el misil, lo tira para otro lado y salva a Tony. Claro, ya no tenemos Iron Man. O sea, Iron Man en este universo no existe directamente. Y tampoco existe este cambio en la conciencia de Tony. O sea, Tony sigue siendo el mismo, que era antes de ser Iron Man. Entonces, tenemos a la misma persona antes de esta captura por parte de los 10 anillos. Watu narrando todo, otra vez, acá nuevamente lo vemos con un poco más de movimiento. Esto que decía en los primeros episodios era como una sombra ahí, una silueta, un ojito, otro ojito, como que aparezca un poquito, pero ya después se fue metiendo, movimiento, las manos, todo. Ya en cualquier momento Watu se mete y cuando pase eso yo voy a gritar o sea, estoy siendo fanático de este Watu de Jeffrey Wright, voy a gritar, necesito el Funko Bob de Watu, si me lo quieren regalar, si existe, no sé si existe, pero nada, nah, fanático de Watu, y ya en cualquier momento se mete, yo si fuera Watu ya me hubiera metido, pero bueno, debe tener contrato, ahí está Kevin Feige, no te metas Watu todavía, todavía no. Eh, narra todo, ahí apareciendo en el horizonte con un poco más de movimiento, como viene siendo en los últimos episodios, y vemos justamente esto, el cambio de Tony, que no existe en este universo, no hay cambio en Tony, y los hechos van transcurriendo con Tony al lado de Killmonger, porque ahora lo nombra como su mano derecha, digamos, dentro de los cargos ahí que hay en la empresa y en el ejército, eso nunca me queda muy claro, pero es como que está bien al lado de Tony, como su gran amigo podríamos decir, y de hecho se revela en ese momento que Killmonger estuvo investigando sobre los 10 Anillos, porque una reportera que es la misma que apareció en Iron Man, le insinúa como que era mucho sospechoso que Killmonger justo esté en ese lugar para salvar a Tony, y Killmonger le dice, sí tenés razón, estaba investigando todo y saca los archivos a la luz, y... ...delata a Obadiah. O sea, lo que vimos en Iron Man... ...pasa acá al toque... ...porque Killmonger fue el que estuvo investigando. Y bueno, este plan de Obadiah... ...de que él estaba con los 10 anillos... ...para capturar a Tony... ...se revela muchísimo antes. Así que... ...se sacan de encima a Obadiah... ...en dos segundos. Y bueno, el lazo entre Tony y Killmonger... ...se hace muchísimo más fuerte... En ese momento Killmonger le cuenta sobre un proyecto en el que él estuvo trabajando en su momento cuando estudiaba para hacer un dron en forma de defensa, como una idea de suplantar digamos, al ejército. Tony lo ayuda porque él en su momento no tenía herramientas para poder armar ese dron, entonces Tony le dice acá tengo todo, vamos a laburar. Aparece este diseño en holograma. Tony un poco bromea con el diseño de este dron. Y Gilmonger le dice que le gustaba el anime. Nada, me gustó mucho esa referencia porque claramente tiene como ese diseño de, de robot de anime. Para mí era un robot. O sea, en el episodio se le llama dron. O sea, son drones porque después aparecen más. Y técnicamente son drones, pero bueno. Robot, dron, qué sé yo. Son máquinas. Un detalle que me gustó desde el principio, la banda sonora que representa a Killmonger. Si vieron Black Panther, cuando escucharon esta banda sonora que aparece en los momentos, no todos, pero en los que Killmonger está en pantalla, es muy representativa de Killmonger. No de, de la película de Black Panther, de Killmonger, porque él tiene como esa, esa banda sonora de fondo siempre y nada, me gustó mucho. Me gustó mucho ese detalle que se repite bastante en el episodio. Vemos a Killmonger junto con Tony grabando los movimientos que se necesitan para que este dron copie justamente y tenga esas habilidades. Es una escena parecida en cierto punto a Big Hero 6. No sé si vieron esa película animada. En la que en el momento en el que el protagonista, ahora no me acuerdo el nombre, le enseña los movimientos a Baymax, este robot medio malvavisco gigante, lo saca de distintas artes marciales y se los va copiando el robot. Bueno, fue algo como medio parecido Killmonger con sus movimientos de pelea y la referencia al MCU es el tema de las grabaciones, estas grabaciones que Tony estaba haciendo me recordaron mucho a las prácticas que hacía Tony con el traje de Iron Man y bueno... Ahí se dan cuenta de que el dron no tenía la energía suficiente como para funcionar. Entonces, Killmonger menciona el vibranium, que es este metal que se consigue en Wakanda. Que lo vimos ya bastante en el MCU. Y como sabemos, está en Wakanda. Y como sabemos, también hay un tráfico bastante importante sobre ese metal. Y el encargado de ese tráfico es Ulysses Clow. Que no me... A ver. Acá, como saben, me saqué bastante el sombrero por el tema de las voces. Pero en cuanto a la animación de Ulises Kloé. No me convenció del todo. Por alguna razón no me convenció. No sé por qué. Siento que no... No estaba muy parecido. No, no, no sé qué pasó. Estaba raro. Estaba raro, no, no me convenció del todo. Pero bueno, Ulysses Kloé aparece. Tony organiza una forma de conseguir viuranio, de manera ilegal, obviamente en esa misión manda a Roddy, Roddy que se estaba comunicando con Killmonger, y en ese momento hay una emboscada dentro del lugar, aparece T'Challa como Black Panther cuando escuché la banda sonora de Black Panther otra vez, porque escuchamos esa banda sonora en el episodio de T'Challa como Star-Lord nada, me... piel de gallina o sea, hermosa Es una banda sonada que me gusta mucho. Me gusta mucho. Pero escucharla así y encima ver esa escena de Black Panther apareciendo y atacando. También parecida o similar al ataque del principio de la película de Black Panther. Nada, me gustó muchísimo. Aparece Black Panther para intervenir en toda esta situación. Y ahí vemos que Killmonger planeó todo esto para poder conseguir el vibranium. Y... Además, eliminar de la ecuación a Black Panther y a Roddy, o sea, sacar gente del camino para poder seguir con su plan. Mata a Black Panther con un arma similar a la que usó Obadiah en Iron Man, esta que, digamos, dejaba medio sorda a la persona, que le provocaba como un dolor bastante grande y, digamos, como que la dejaba inmóvil. Cuando Obadiah la usó en Iron Man contra Tony, no lo mató, estuvo cerca pero no lo mató. Acá Killmonger llegó más lejos y mató a Black Panther y además después mata a Roddy. Killmonger estaba en una alianza con Ulysses Claw para conseguir el vibranio. Y bueno, Killmonger aparece con la lanza de una de las Dora Milaje, lanza que presentó Ulysses Claw en la escena anterior, en el momento anterior, cuando estaba hablando con Roddy. Y ahí Tony directamente le muestra todo este mapa con hologramas, en el que recrea la escena del crimen, básicamente, en la que Killmonger mata a Black Panther y a Roddy, amigo de Tony. Entonces Tony estaba completamente enojado y usa el dron que había armado y que terminó de construir porque... Tenía un poco de vibranio del anillo que le había dado Killmonger, entonces lo utiliza contra Killmonger. A Killmonger se le hace un poco difícil pelear porque los movimientos son de él básicamente, de hecho Tony lo menciona eso. Igualmente logra vencerlo gracias a la lanza de las Dora Milaje. Ahí tenemos un momento de la banda sonora de Wakando otra vez, de Black Panther, que ah, es hermosa. Perdón, pero yo con el tema de las bandas sonoras me vuelvo loco, la verdad que es algo que me encanta. Y termina venciendo Killmonger a este drone y además asesinando a Tony. Y en ese momento vemos una especie de transición en la que desde este lugar, desde la casa de Tony, vemos arriba a Watu observando todo. Y ahí aparece el general Ross. Nuevamente aparece el odiado General Ross. Es un personaje que no me banco. Sería un personaje que no me banco. En todo el MCU, ni siquiera animado. Es el general Ross. Pero bueno. Ojalá no lo veamos nunca más, aunque creo que lo vamos a volver a ver, no sé. Y Pepper empieza a sospechar de Killmonger por este tema de los asesinatos y de que él es el denominador común en todos estos lugares. Queda todo medio ahí y se sigue con la historia. Killmonger va con Ulysses Clo cerca de lo que es el límite de Wakanda para poder entrar y vemos cómo Killmonger traiciona a Ulysses ...igual que en la película de Black Panther... ...logra introducirse en Wakanda... ...con el cuerpo de Ulysses Klo, ...igual que en la película. Vemos a Techaka... ...porque recordemos que en la película de Black Panther... ...Techaka ya había muerto, pero acá no... ...lo vemos obviamente en el trono... ...porque además Techala había muerto, sí... ...en esta historia... ...y vemos a Yuri chiquita... ...porque claro, yo en un momento me quedé pensando... ...pero Yuri era más grande... ...y después recordé que esto pasa mucho antes de los eventos de Black Panther porque esta historia tiene como base lo que era la película de Iron Man pero se mezcla por momentos y en especial en la segunda mitad del episodio con los eventos de Black Panther entonces ahí estuvo mi confusión pero sí es Yuri de chiquita de hecho la actriz que le da la voz es otra porque no es la misma que le dio la voz en la edad más adulta digamos entonces Killmonger aparece también reclamando un poco su lugar no específicamente el trono como en la película pero sigue el lugar en Wakanda y les advierte de el ataque de los drones que él mismo ayudó a construir y que estaban por llegar a Wakanda les dice cómo los pueden detener entonces confían en él termina teniendo razón obviamente pero como él estaba detrás de todo este plan activa de vuelta a los drones que se habían desactivado luego de entrar a wakanda pasando este escudo que tiene wakanda una escena que me hizo recordar mucho a la escena de la invasión de infinity war cuando llegan estos alienígenas a wakanda que también como estrategia hacen abrir el escudo para confrontar a estos alienígenas y bueno tenemos a todos los guerreros de wakanda y a las dora milaje confrontando a estos drones con el clásico grito de guerra de Wakanda, el Ibon e B. y también el Wakanda Forever que lo escuchamos un montón de veces y es hermoso y tenemos toda esa escena de la pelea contra los drones, contra estas máquinas que me gustó mucho, muy buena escena, en general algo que también me gustó mucho de la película de, de Black Panther y que después se vio en Infinity War justamente en esta escena contra los alienígenas. Son las peleas de los de las Dora Milaje y del resto del ejército de Wakanda, que la verdad que siempre me gustaron mucho. Y, y nada, acá se representa muy bien, está muy bien, aparecen los rinocerontes, estos gigantes, nuevamente también que me, me coparon mucho en Black Panther. Y nada, muy muy buena escena la verdad, y tiene ese momento hermoso, que este es el momento del que hablaba anteriormente, pero este es el que sí queda bien con la historia. En el que dentro de la batalla se grita por T'Challa, justamente porque T'Challa murió anteriormente en la historia, pero queda convenientemente muy bien con todo lo que pasó con Chadwick Boseman. Así que, nada, fue un momento bastante emocionante y además la banda sonora acompañaba muy bien y me gustó, me gustó muchísimo. Vemos cómo terminan ganando la batalla las personas de Wakanda. Vemos a Killmonger viendo el sol como pasó en Black Panther. La diferencia es que en la película estaba muriendo y lo quería ver como un último deseo. Y acá ya con el plan bastante avanzado y siendo bastante efectivo. Junto a Techaca disfruta de esa maravillosa vista. También está de fondo Watu ahí observando todo. Y básicamente le insinúa Eric a Techaca... Eric Skillmonger, no lo dije hasta ahora, pero bueno, Eric Skillmonger le insinúa que puede ser el próximo Black Panther. Y Techaka le da este juguito violeta para que se convierta en Black Panther. Y vemos cómo pasa a este lugar en el que están las panteras negras, al igual que pasó con Techala en la película. Y acá. Eric se encuentra con T'Challa justamente porque lo mató y este momento me recordó mucho al encuentro entre Thanos y Gamora luego de que Thanos chasqueara los dedos y de una manera similar T'Challa le pregunta a Killmonger si valió la pena todo lo que hizo. Killmonger quería que Wakanda se abra al mundo y ayude a las personas que estaban lejos de Wakanda, lo mismo que en las películas o sea la motivación de Killmonger termina siendo la misma. La única diferencia es que esta vez consigue el objetivo y en la película luego de todo lo que pasa T'Challa termina reflexionando y termina cumpliendo de alguna manera el objetivo de lo que quería Killmonger, obviamente de una forma menos sangrienta si se quiere porque acá Killmonger asesinó a varias personas para poder lograr su objetivo. Pero bueno, termina pasando eso, vemos un poco esta aparición de Killmonger ya con el traje de Black Panther. Un traje un poco distinto, con unos tonos dorados que recuerdan a un traje que se vio en Black Panther, pero que T'Challa no usó al final y que creo que terminaba usando Killmonger en, en la batalla final. Y ahí termina un poco esta historia, pero vemos cómo Yuri aparece en la oficina de Pepper y le muestra las pruebas de que Killmonger estuvo detrás de todos los asesinatos y ambas se juntan para poder ir en contra de Killmonger y ahí termina el episodio bastante abierto, obviamente porque esta historia no termina, va a seguir claramente, y al final final vemos cómo aparece Watu diciendo los héroes nunca mueren realmente, viven para siempre, al igual que los que ellos inspiran para continuar la lucha este es el momento al que me refería anteriormente. No sé. Si lo agregaron después de la muerte de Chadwick Boseman. Aunque leyéndolo de nuevo. Puede ir un poquito con la historia. La verdad. Pero. Queda muy muy bien. Para lo que. Representó Chadwick Boseman. Entonces. Nada. Siento. No lo sé. No averigüé nada. O sea terminé de ver el episodio. Hice estas anotaciones que hago siempre después de ver los episodios de What If y me puse a grabar, no googleé nada, no vi ningún video en YouTube, nada así que no sé si esto estuvo hecho a propósito luego de la muerte de Chadwick Boseman o ya estaba antes de lo que pasó con Chadwick Boseman de la manera que sea es una frase que queda muy bien para el episodio y para lo que pasó con, con Chadwick, así que nada, me gustó mucho me gustó bastante y como dije un final muy abierto bastante abierto que de alguna manera terminó la historia de lo que fue el episodio pero hay que ver qué pasa ahora con killmonger me sorprendió bastante porque es cierto que se representó muy bien al killmonger que vimos en el mcu no cambió eh, prácticamente nada solo vimos un poco más de lo que ya habíamos visto de killmonger pero pensé que iba a ir por otro lado yo me esperaba por ahí un Killmonger bueno, de alguna manera. A ver, sus intenciones no son malas, pero digamos que lo que hizo para llegar hasta ese lugar sí es bastante cuestionable. Entonces pasa eso y yo pensé que íbamos a ver por ahí un Killmonger bueno, completamente bueno, como un héroe. Pero vimos al mismo Killmonger, eh, bastante más desarrollado en cuanto a historia y en cuanto a objetivos. Así que hay que ver cómo sigue en, en esta temporada Porque yo supongo que va a volver a aparecer Hay una idea de que Varios personajes van a aparecer Bajo el mando de Watu Para una amenaza Multiversal Watu se va a meter de cabeza Estoy esperando ese momento En el que Watu se meta de cabeza Pero ese momento espero verlo a Watu Interviniendo Voy a nombrar al el elenco No me voy a olvidar mi querido Watu, el vigilante Jeffrey Wright, Michael B. Jordan interpretando a Killmonger John Favreau como Happy Hogan Chadwick Boseman como T'Challa creo que en el episodio en el que T'Challa era Star-Lord dije que Chadwick llegó a grabar para cuatro episodios y hasta acá llevamos tres. si no lo dije en ese episodio, lo digo ahora por lo que aparece Chadwick llegó a grabar para cuatro episodios ya llevamos tres, así que todo parece indicar de que va a volver a aparecer como Star-Lord más adelante. Así que ojalá sea así porque estaría bueno que sea en esa representación su voz. Tenemos a Angela Bassett como Ramonda. Danai Gurira como Okoye. Andy Serkis como Ulysses Klo el gran Andy Serkis, alguna vez tendría que hablar de Andy Serkis porque la verdad que es un actorazo, Don Shidley como Roddy, Paul Bettany como Jarvis, Leslie Bibb como Christine Everhart John Canny como Techaca, Mick Wingert como Tony Stark, ya lo había mencionado anteriormente, Keith Van Den Helvel como Obadiah Stan, no es el mismo de las películas, en ese caso había sido Jeff Bridges Beth Hoyt como Pepper Potts Tampoco es Winnie Patrol. Bueno, ahora me acabo de enterar que no es Winnie Patrol. Y la voz idéntica. O sea, nuevamente. Y con Obadía también. Y con el General Ross también. Porque acá estoy viendo que la voz la puso Mike McGill. En las películas. Es William Hurt. La verdad. O sea. Otra vez, me saco el sombrero. Impresionante. Lo que han hecho con, con el tema de las voces. en, en What If. Y por último, Osioma acá como Yuri, en este caso es lógico, porque como dije anteriormente, esta versión de Yuri es más pequeña que la de el MCU. Hasta acá este episodio, me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer. También en YouTube, donde está el canal con todos los episodios subidos, y bueno... Nos estamos escuchando en la próxima después de otra función. Gracias.